Top 1010 10. para ganar dinero por internet. ¿alguna vez te has preguntado cómo incrementar tus ingresos y cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Has pensado que, teniendo en cuenta tu salario y tus gastos, no llegas a final de mes? Además de esto, ¿no tienes tiempo para desarrollar otra actividad y esto te preocupa, pues quieres generarlo sin salir de casa? Todas estas preguntas que hacemos, seguramente, habrán pasado alguna vez por nuestra mente. Y es que, como estudia la economía, las necesidades del ser humano son ilimitadas y ello nos lleva a no conformarnos o satisfacernos con lo que tenemos. De la misma forma, y por desgracia, los recursos son escasos, por lo que, de querer satisfacer más necesidades, tenemos que incrementarlos a medida que sean más ambiciosos nuestros objetivos. Para ello, en Moro de Boya hemos preparado esta sencilla guía, donde exponemos algunas recomendaciones, algunas vías en las que, con esfuerzo y dedicación, podrás obtener unos ingresos extra y, además, hacerlo sin, siquiera, salir de casa. ¿Quieres saber cuáles son estos métodos? Vayamos a verlos. 1. Escribe en un blog una forma de generar ingresos extra, puede ser la publicación de un blog personal. Debemos escoger un tema que nos guste y que conozcamos en profundidad, programar publicaciones interesantes y que puedan captar el interés del usuario, y generar ingresos a través de las visitas que estos usuarios realizan a nuestro portal web. Imagina que te gusta la economía o la política. A través de un blog no solo puedes compartir este conocimiento que posees, sino que, con visitas y atractivo, puedes monetizar este conocimiento y convertirlo en ingresos extra a final de mes. Si te gusta escribir y tienes un buen tema, no lo dudes, empieza a escribir y a generar ingresos. Eso sí, no pienses que es coser y cantar. 2. Monetiza tus redes sociales. El sueño de muchos jóvenes en la era digital es el de ser influencer. Aunque pueda parecer una fantasía, o para algunos una chorrada, no estamos hablando de una profesión mal pagada, ni mucho menos. Los influencers, a través del contenido que publican, cobran ingentes cantidades de dinero que reciben por promocionar productos en sus redes sociales y generar ventas para estas empresas. Punto si eres una persona a la que siempre le ha gustado marcar tendencia, que sientes la necesidad de mostrar tus creaciones y tu creatividad al mundo, que te gusta la fotografía y las fotos únicas, esta profesión puede aportarte ingresos extra o, con un poco de suerte, tu retirada del mundo profesional. 3. Haz un canal de YouTube de la misma forma que ocurre con los jóvenes y los influencers, ocurre con los youtubers. Otra profesión que está muy de moda es la de youtuber. Con esta profesión, como publicábamos hace unos meses en este artículo de Economipedia, aquí, hay personas que han llegado a facturar más de 16 millones de dólares al año, con el simple hecho de realizar contenido, subirlo a su canal de YouTube y que millones de usuarios lo vean y sigan su canal. Así pues, viendo estos datos, la profesión de Youtube es una profesión muy rentable, si te sale bien. Si quieres compartir tus ideas con los demás, si siempre te consideraste el gracioso de la clase o si eres un aventurero innato, ya sabes, Youtube te está esperando. 4. Rentabiliza tus ahorros. Rentabiliza tus ahorros en muchas ocasiones, no somos conscientes de que nuestros ahorros, al estar depositados en nuestra cuenta corriente o nuestra hucha, no solo no nos generan ingresos sino que, en ocasiones, una elevada inflación, como sabemos, acaba con parte de estos al cabo de un tiempo. Por esta razón, es preciso que tratemos de rentabilizarlos, así como, de paso, generar unos rendimientos que nos permitan ingresar un dinero extra a final de año. En este sentido, existen muchos productos, además de la renta variable, que pueden permitirnos rentabilizar nuestros ahorros. Desde fondos de inversión hasta la inversión en criptomonedas o startups, son mecanismos y herramientas para rentabilizar nuestros ingresos, hacer que no pierdan valor con el paso del tiempo, a la vez que generamos ingresos extra. 5. Escribe un libro si te gusta escribir, y un blog es poco trascendental para ti, la mejor opción es escribir un libro. Un libro es una buena herramienta para generar ingresos, máxime ante el auge que han experimentado plataformas que permiten la distribución del libro a través de la venta online. Como sabemos, los libros son una buena fuente de ingresos, a la vez que, una vez escrito, nos permite generar ingresos pasivos sin necesidad de estar continuamente escribiendo nuevos libros para generar ese ingreso extra. Así pues, si te ha gustado esta idea, escoge un tema y desata a tu creatividad, lectores hambrientos de páginas están esperando leer tus interesantes aventuras. 6. Vende un curso online. ¿Alguna vez has destacado en algo? ¿Tus amigos te han dicho que eres muy bueno en algo, o que sabes hacer una actividad muy bien? Si la respuesta es sí, puedes generar ingresos a través de tus destrezas, exponiéndolas y enseñándolas a los demás en un curso. Este curso te permitirá generar ingresos por enseñar aquello que sabes a los demás. Y es que, en muchas ocasiones creemos que aquello que sabemos no tiene valor, pero otros desean saberlo, y pagarían porque alguien se lo enseñase. Si tienes espíritu de docente, y te atreves a ponerte al frente de un aula, esta vía puede ser la tuya. 7. Vende aquello que no usas, ¿alguna vez escuchaste la frase que dice «no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita»? Seguramente la habrás escuchado, y además, tendrás el armario repleto de ropa que no utilizas, el desván repleto de objetos, juguetes y demás bienes que, un día compraste creyendo que siempre utilizarías, hasta que quedaron en el fondo de un armario, o abandonados en el trastero a la espera de esa limpieza que acabará con parte de estos bienes en la basura. Debe saber que estos bienes, para otros ciudadanos, pueden tener un valor. Por esta razón, teniendo en cuenta la existencia de plataformas que facilitan esta venta, debemos ver qué bienes de los que no usamos pueden interesar al público, y así obtener ingresos por la venta de estos, a la vez que recuperamos parte del dinero que un día gastamos en ellos. Y es que, en una economía circular, la reutilización es tendencia. 8. Vende tus servicios aunque trabajes para una empresa, seguro que tienes alguna destreza deportiva que puedes transmitir, o una habilidad que puede ser de interés de la población. Si es así, además de ofrecer cursos, prestar tus servicios puede ser una opción para generar ingresos extra. Si te gusta cuidar tu alimentación, si eres un gran deportista y te gusta asesorar a tus amigos, si eres economista y tu familia quiere invertir con tu asesoramiento, esta vía es una opción para generar ingresos extra y alcanzar esa libertad financiera. Todos estos consejos que podemos compartir en un curso, al igual que los consultores, podemos ofrecerlos a cambio de un dinerillo. Simplemente basta con encontrar aquella habilidad que poseemos, y, cuando la hayamos encontrado, ofrecerla a aquellos posibles interesados y que, por nuestros servicios, nos reporten esos ingresos extra que tanto necesitamos. 9. Crea un podcast Otro fenómeno que está revolucionando Internet es el de los podcasts. Estos audios, grabados como si de un programa de radio se tratase, están dando la vuelta al mundo, a la vez que reportan notables ingresos a sus autores año tras año. Si te gusta contar tus experiencias, si te gusta compartir tus ideas a través de las ondas, si siempre quisiste ser locutor de radio, el podcast es una opción interesante para cumplir tus deseos y para, de paso, generar un ingreso extra. 10. Convierte tu hobby en un ingreso en último lugar, seguro que alguna vez has tenido una actividad que te divierte y que haces en tu día a día sin generar ingresos. Ya sea jugar al pádel, al ajedrez, mezclar música, pintar cuadros, así como otra actividad cualquiera, todas ellas pueden ser una vía para generar ingresos. Si eres bueno en el pádel, probablemente puedas impartir clases a aquellos que no saben jugar. Por otro lado, si sabes mezclar música, podrás grabar canciones que, posteriormente, podrán venderse en portales de música. Si sabes pintar cuadros, estos pueden ser expuestos y comerciados en exposiciones itinerantes. Por esta razón, es conveniente ver el hobby al que dedicamos parte de nuestro tiempo y ver qué personas pagarían porque le enseñásemos a realizar aquello que a nosotros tanto nos divierte y nos relaja.